Muy buenos días, mi nombre es Deiser Cabaza Picota, tengo la edad de 20 años y estoy estudiando en la Universidad Intercultural de la Amazonía y estoy aquí presente para demostrar, para enseñarles en mi cultura, de lo que es este, la cultura de Shipibo Conibo, que, que es importante conocer, conocer la realidad de la historia, de la historia del pueblo Shipibo. Soy de la comunidad nativa de Alfonso Gard. Muchísimas gracias.